Hola gente, ¿cómo están todos? Yo soy el Dr. Juan Pablo Reynoso, una vez más con ustedes en este canal, Anatomía Educando para el Futuro. El día de hoy les traigo el tema de los músculos del muslo. Los músculos del muslo es muy importante saber la localización, una de las técnicas importantes, vamos a hablar específicamente de la localización, la región, los planos anatómicos y la acción de cada uno de estos músculos. Espero que se lo logren aprender de la manera como se lo vamos a detallar, una manera básica, sencilla, y que ustedes puedan aprenderlo y ponerlo en práctica. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Espero que disfruten de este contenido. No olviden suscribirse, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones. Sin más preámbulos, iniciamos el contenido de hoy. Acá tenemos jóvenes los músculos del muslo. Lo primero es que vamos a dividirlo en tres regiones musculares. Tenemos acá una región muscular anterior, una región muscular medial y una región muscular posterior. Podemos evidenciar en la imagen región muscular anterior, región muscular medial o interna y lo que se ve acá es la región posterior. Es muy importante conocer sobre la región muscular anterior que se divide en dos planos musculares. Tenemos un plano muscular superficial formado por este músculo que se ve acá conocido como músculo sartorio y un plano muscular profundo que estará formado por cuatro músculos pero a su vez esos cuatro músculos van a formar uno solo denominado cuádriceps femoral vamos a tener acá los músculos del cuádriceps femoral este que se ve acá que es uno de ellos que es el músculo recto femoral es el más anterior tenemos otro que se ve acá que es el músculo vasto lateral este que se ve acá que es el músculo vasto medial y el que se encuentra debajo del músculo recto femoral entre los dos vastos entre el lateral y el medial, es el músculo vasto intermedio. Esos son los músculos que se van a unir todos, convergen y forman acá un tendón llamado tendón del cuádriceps. Y ese tendón va a terminar a nivel de la rótula. Más adelante veremos cómo lo hace. Vamos a detallar el músculo sartorio. Es muy importante conocer también que otros autores mencionan el músculo tensor de la fascia lata en el plano muscular superficial de la región anterior del muslo. Pero no voy con esa teoría. ¿Por qué? Porque el músculo tensor de la fascia lata, que es este que vemos acá, este músculo como se encuentra inervado por uno de los nervios glúteos provenientes del plexo sacro, por eso podemos decir que pertenece a la región glútea, no a la región femoral. Ya los demás músculos, por ejemplo el sartorio y los del cuádriceps, son inervados por el nervio femoral. Ojo con esto. Esto es parecido a la teoría que existe con el músculo platisma, que lo mencionan algunos autores a nivel del cuello, como el, el músculo más superficial de la región anterior del cuello, pero en sí, este músculo, recuerden que pertenece a la cara debido a la inervación que tiene, que es por el nervio facial. Eso es casi parecido en lo que vemos acá. Este músculo sartorio tiene su origen a nivel de la espina ilíaca anterior superior. Desde acá, este músculo se dirige de superior a inferior y de lateral a medial. Va a pasar por encima de los músculos del cuádriceps femoral, lo podemos evidenciar acá. Y va a delimitar o ayuda a delimitar esta parte que se ve acá, que se denomina triángulo femoral o triángulo de escarpa. Eso es a nivel del músculo en la región anterior. El borde medial del músculo sartorio ayuda a formar el límite lateral del de triángulo de escarpa o triángulo femoral. Ese triángulo está delimitado superiormente por el ligamento inguinal, medialmente por el músculo aductor largo o primer aductor, y lateralmente como mencionamos el músculo sartorio en el piso estará los músculos acá tenemos el músculo iliosoax y este que se evidencia acá este que se evidencia acá es el músculo pectíneo. esos son los músculos que van a formar el piso del de triángulo femoral también vamos a tener acá de contenido el nervio femoral la arteria femoral la vena femoral la vena safena mayor y los linfáticos inguinales superficiales. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. A este nivel en el triángulo se puede palpar el pulso de la arteria femoral y saber que las estructuras que encontramos acá, todo se llama femoral. Pero ojo con esto, a este nivel no existe paquete vasculonervioso nervioso femoral debido a que la arteria y la vena se van a encontrar envueltas por una misma vaina. El nervio se va a encontrar por fuera de los dos elementos que mencionamos, por fuera de la arteria y la vena. Acá podemos evidenciar que el músculo sartorio va a seguir envuelto por acá, por esta fase que es la fase a del muslo. Y luego termina en el extremo superior de la pierna, cara medial. Miren acá, ese músculo sartorio va a terminar junto con el músculo semitentinoso que se ve acá y el músculo grácil que es este del medio para ayudar a formar la famosa pata de ganso. Recuerden eso, la famosa pata de ganso estará formada por el tendón del músculo sartorio, el tendón del músculo grácil o recto interno y el tendón del músculo semitendinoso. Esos tendones terminan acá en el extremo superior de la tibia cara medial. Recuerden eso, pata de ganso. En cuanto a la acción del músculo sartorio, vamos a tener lo siguiente. El músculo sartorio, también conocido como músculo costurero o músculo del sastre. Este músculo se llamaba así debido a la posición que tomaban los sastres cuando flexionaban la pierna sobre el muslo cuando ellos iban a coser. Este músculo también ejerce una acción a nivel de la cadera a nivel de la cadera, este músculo actúa como flexor y a nivel del muslo también puede actuar produciendo una rotación lateral del muslo. Y recuerde que también a nivel de la pierna, como tiene sus inserciones, acá a nivel de la cara medial de la tibia, este va a producir una rotación medial. En cuanto a su inervación, él está inervado específicamente por un nervio proveniente del nervio femoral llamado nervio musculocutáneo externo, su ramo muscular. Vamos a pasar ahora a los músculos del cuádriceps femoral. Los músculos del cuádriceps femoral, vamos a tener acá el músculo recto femoral, este que se ve aquí. El músculo recto femoral que se encuentra debajo del músculo sartorio, el sartorio ha sido cortado en esta parte. Y podemos evidenciar que el músculo recto femoral o recto anterior, este músculo tiene dos orígenes. Tiene un origen, un tendón directo y un tendón reflejo. El tendón directo se origina específicamente a nivel de la espina ilíaca antero inferior y el tendón reflejo lo hace justamente por encima de la cavidad cotiloidea o acetábulo justamente a este nivel donde estamos señalando tendón reflejo y el tendón directo desde acá esos dos tendones van a converger y forman la porción muscular del músculo cuádriceps femoral que se encuentra localizado debajo del músculo sartorio, como mencionamos, y por encima del músculo vasto lateral, medial e intermedio. Este músculo converge convirtiéndose en un tendón y se va a unir a los tendones de sus hermanos que son los vastos medial, lateral y el vasto intermedio para ayudar a formar el tendón del cuádriceps femoral. Acá vamos a ver el músculo vasto intermedio. El músculo vasto intermedio, este tiene un origen específicamente a nivel de la cara anterior y en la cara lateral del femur, específicamente a nivel de la diáfisis. Este músculo, como se origina a nivel de la diáfisis, tanto en la cara lateral como en la cara anterior, lo podemos ver acá ocupando todo el músculo. Pero este va a estar ubicado medialmente al músculo vasto lateral y lateral al músculo vasto medial. El vasto intermedio va a terminar también, como mencionamos, junto con el recto femoral y los vastos medial y el vasto lateral, formando el tendón del cuádrice, como mencionamos anteriormente. Acá podemos evidenciar las inserciones del músculo vasto lateral y las inserciones del músculo vasto medial. Esos dos músculos, el vasto lateral y el vasto medial, tenemos acá en una vista posterior del de femur. En el fémur específicamente, esta porción que se ve acá es la inserción del de músculo vasto medial, específicamente a nivel de la línea áspera. En el labio medial de la línea áspera es el lugar donde se inserta el músculo vasto medial. El otro músculo que es el vasto lateral, este tiene una inserción específica también a nivel del labio lateral de la línea áspera, es decir esas inserciones son sencillas inserción del músculo vasto medial lo hace a nivel de la línea áspera específicamente en el labio medial y la inserción del músculo vasto lateral su inserción es en la línea áspera específicamente en el labio lateral esto es importante tenerlo en cuenta y vamos a ver las otras inserciones como podemos evidenciar acá los músculos que van a formar el tendón del cuádriceps femoral es decir los músculos vasto intermedio, el músculo recto femoral y los vastos medial y lateral van a terminar formando este tendón que es el tendón del cuádrice. Dicho tendón va a terminar acá insertándose a nivel de la rótula. A nivel de la rótula va a terminar ese tendón del cuádrice y desde acá del tendón del cuádrice se va a desprender un ligamento que podemos evidenciar acá, que se llama ligamento rotuliano. Ese ligamento rotuliano que va desde el borde inferior de la rótula y en su parte anterior, va a terminar a nivel de la tuberosidad anterior de la tibia. Podemos verlo acá. A ese nivel, cuando se percute con un martillo, Podemos buscar el arco reflejo que se llama reflejo rotuliano o reflejo patelar. Y en cuanto a la acción del músculo cuádriceps femoral, esta acción que él ejerce es la extensión de la pierna sobre el muslo. Cuando le percuten en este tendón, que para buscar el reflejo rotuliano, ahí vamos a tener que el paciente extiende la pierna sobre el muslo. En cuanto a la inervación de esos músculos, todos están enervados por un ramo del nervio femoral que se llama a sí mismo, nervio del cuádriceps femoral, eso hay que tenerlo también pendiente para saber de manera general cuáles son las acciones, si selecciona este nervio que es el nervio del cuádriceps femoral o nervio femoral por completo vamos a tener incapacidad de la extensión de la pierna sobre el muslo por lo que el paciente va a estar permanentemente con la pierna flexionada debido a que la acción que van a ejercer son los músculos que se encuentran en la región posterior pasamos ahora a la región media del muslo en la región media del muslo evidenciamos acá los músculos aproximadores o músculos aductores estos músculos aproximadores o aductores vamos a tener acá lo siguiente tenemos acá el músculo pectíneo que es uno de ellos, el músculo pectíneo, tenemos el músculo aductor largo, el músculo aductor corto y el músculo aductor mayor. Son tres músculos que se llaman así: aductor largo, aductor corto y el aductor mayor. El aductor largo, también conocido como músculo primer aductor, el aductor corto conocido como segundo aductor y el aductor mayor conocido como tercer aductor o aproximadores, también tendremos otro músculo que es el más medial de todos ellos que se llama músculo gracil o recto interno, vamos a ver cada uno de ellos acá tenemos el músculo pectinio, el músculo pectinio, este músculo es un músculo corto el cual se origina específicamente a nivel de la cresta pectínea, a nivel de la rama isquiopúbica a este nivel, desde la cresta pectinia este músculo se va a dirigir específicamente a la línea áspera y va a terminar en el fondo de la línea áspera o en el intersticio de la línea áspera en su porción superior este músculo, más adelante veremos la acción de todos ellos es llevar el muslo medialmente, aproximación del muslo. Eso es lo que ya estamos resumiendo acá, la acción de ellos. Este músculo va a recibir una inervación del nervio femoral y también puede recibir inervación del nervio obturador. Es decir, que tiene una doble inervación. Acá evidenciamos el músculo aductor largo. Este músculo aductor largo tiene un origen. Acá vemos el músculo aductor largo. Este músculo aductor largo se origina específicamente en la rama isquiopúbica, más próximo a la sínfisis del pubis. A este nivel vamos a tener la inserción del músculo aductor largo. El músculo aductor largo se va a originar en la cresta del pubis, acá en la espina del pubis. Desde acá, ese músculo se dirige lateralmente para llegar a la línea áspera. Y también va a terminar en el intersticio de la línea áspera. Y recuerden también que ese músculo, como mencionamos anteriormente, ayuda a formar el límite medial del triángulo de escarpa o triángulo femoral. Tenemos acá el músculo aductor corto. El aductor corto se va a encontrar profundamente al músculo pectíneo, que se ve acá cortado, y al músculo aductor largo. Ese que vemos acá es el músculo aductor corto. Y ese que se cortó es el músculo aductor largo y este que vemos acá es el músculo pectíneo es decir que el aductor largo y el pectíneo se encuentran superficialmente al músculo aductor corto o segundo aductor vamos a tener que ese músculo aductor corto se origina debajo de las inserciones del músculo aductor largo específicamente a este nivel desde acá se dirigen sus fibras hacia la línea áspera y ahí vamos a tener que en la línea áspera específicamente en el intersticio de la línea áspera es el lugar de terminación de este músculo aductor cor o segundo aductor tenemos acá el aductor mayor este músculo aductor mayor va a tener diferentes porciones y es el más grande de todos ellos para la localización de este músculo lo podemos evidenciar en una vista posterior porque se va a encontrar un poco más profundo que los demás este músculo que se ve acá es el músculo aductor mayor Va a presentar una porción lateral, esta que se evidencia acá, y tiene una porción medial, que es esta que se evidencia a este nivel. En cuanto a las inserciones en la rama ischiopúbica, vamos a tener que el músculo aductor mayor se origina en la rama ischiopúbica, específicamente en la cara anterior del de isquio y del pubis. Desde acá, este músculo va a insertarse, su porción lateral se inserta a nivel del intersticio de la línea áspera. En la porción medial vamos a tener que desde acá va a tener una porción que es medial y esa porción medial va a llegar a insertarse específicamente en esta porción que se ve acá que se encuentra por encima del cóndilo medial del femur en esa cresta que es una cresta para el músculo aductor mayor y este músculo va a terminar específicamente formando ese espacio que se ve acá que se llama hiato tendinoso o hiato del tercer aductor o tercer aproximador también conocido como hiato de hunter ese hiato de hunter está formado por la porción medial del músculo aductor mayor y la porción lateral que se va a encontrar superiormente y el límite lateral sería el fémur que tenemos acá ubicado. Eso tiene una importancia, ese hiato del tercer aductor o tercer aproximador. Y es que acá vamos a tener la arteria femoral, que es esto, y la vena femoral. Ojo con esto. Cuando la arteria femoral pasa ese anillo o hiato, se convierte en arteria poplitea. Y la vena poplitea, cuando asciende y pasa ese anillo, se convierte en vena femoral. Es decir, la vena poplitea termina convirtiéndose en vena femoral y la arteria poplitea se continúa hacia abajo convirtiéndose en arteria poplitea y la arteria femoral se continúa hacia abajo convirtiéndose en arteria poplitea tengan pendiente eso también por acá pasa el nervio esafeno interno acompañando a la arteria femoral eso es en cuanto a los músculos aproximadores aproximador largo aproximador corto y el aproximador mayor vamos ahora a hablar del músculo recto interno o gracia este músculo que se ve acá, que es el músculo recto interno o grácil, este músculo se origina específicamente, miren acá, debajo de las inserciones del músculo aductor largo y también un poco más medial a las inserciones del músculo aductor mayor, sería el más medial de todos los músculos de la región medial del muslo. Este músculo que se ve acá. Este músculo luego de que se origina a este nivel, desciende verticalmente o de forma recta, como su nombre lo dice, y va a terminar en la cara media de la tibia, extremo superior. Miren acá, es el músculo sartorio que mencionamos. Este es el músculo... Recto interno o grácil El músculo grácil o recto interno Que se inserta por debajo de las inserciones Del músculo sartorio Y por encima de las inserciones del músculo Semitendinoso Que se encuentra más posteriormente Este músculo grácil es un músculo débil Para la aproximación Por lo general la acción de este No es tan ejercida como los demás aproximadores Su acción principal Lo va a ejercer a nivel de la rodilla Produciendo una rotación interna O rotación mediar de la rodilla eso es lo que va a hacer el músculo grácil o recto interno rotador medial de la rodilla y también produce un movimiento importante de flexión de la pierna él va a ser flexor de la pierna y rotador medial de la rodilla tengan pendiente esa función en cuanto a la inervación de todos esos músculos aproximadores la inervación de ellos está dada por el nervio obturador recuerden eso el femoral inerva los músculos de la región anterior, tanto plano superficial como profundo. Y el músculo y el nervio obturador va a inervar los músculos de la región medial. Pasamos ahora a la región posterior del muslo. Esta región está formada principalmente por tres músculos, llamados músculos isquiotibiales. ¿Por qué? Porque van a originarse a nivel del isquion. Todos se originan acá. El isquion es una porción del hueso coxal. Vamos a evidenciar esto. Miren, esto que se ve acá es el isquio en una vista anterior. Y esto que se ve acá es la vista posterior del isquio. En el isquion vamos a tener las inserciones de esos tres músculos. Miren acá. Esos tres músculos son el músculo semitendinoso, el músculo semimembranoso y el músculo bíceps femoral. Acá podemos ver músculo semitendinoso, músculo bíceps femoral con sus dos porciones. Y vamos a ver también el músculo semimembranoso que es este que se ve más profundo al semitendinoso. En cuanto a las inserciones del músculo semitendinoso, este que se ve acá insertándose en la tuberosidad isquiática como mencionamos. Pero este tiene una peculiaridad que se origina junto con el músculo bíceps femoral específicamente junto con la cabeza larga del músculo bíceps femoral, a nivel de la tuberosidad isquiátrica. Desde acá, este músculo desciende medialmente en la cara posterior del muslo y va a terminar insertándose a nivel de la cara medial de la tibia, específicamente, como mencionamos, en la cara medial de la tibia, miren acá, específicamente por debajo de las inserciones del músculo grácil o recto interno, formando ahí la famosa pata de ganso. Este músculo va a ser también uno de los flexores de la pierna, es decir, flexor de la pierna sobre el muslo, por la inserción que tiene acá, a nivel de la tibia. Ese es el músculo semitendinoso. Están inervados los tres músculos, ojo acá, están inervados los tres por ramos del nervio ciático. Acá vemos, el nervio ciático es ese nervio que vive acá, y va a inervar cada uno de esos músculos. Por ejemplo, miren, dando ramos al músculo semitendinoso, al semimembranoso y al bíceps femoral. Tenemos ahora el músculo semimembranoso. El semimembranoso es este que vive acá, debajo del músculo semitendinoso son hermanos, la diferencia entre uno y otro es que el semitendinoso, su tendón es más largo. El semimembranoso vamos a tener su origen debajo del músculo semitendinoso y del bíceps femoral, en la tuberosidad isquiática. Desde acá convergen sus fibras inferiormente en forma de membrana, por eso el nombre es semimembranoso, y luego se convierten en tres tendones. Vamos a tener un ligamento que sería acá, que se va a insertar en la cara posterior del cóndilo lateral del fémur, Miren ahí, la cara posterior del cóndilo lateral del femur, que se llama ligamento popliteo oblicuo. También vamos a tener un ligamento, también vamos a tener un tendón, que se llama tendón reflejo, que se va a insertar acá en la cara posterior del cóndilo medial de la tibia. Y el otro va a insertarse en la cara posterior del extremo superior de la tibia. A estos que está acá, esas inserciones de ese músculo semimembranoso, se le conoce como la pata de ganso profunda. Y a la otra que mencionamos acá, se conoce como pata de ganso superficial. o Se le conoce así por las inserciones y el tipo de inserción que hace a este nivel. Este músculo semimembranoso va a ejercer la misma acción que el músculo semitendinoso. flexor de la pierna sobre el muslo. Por último tenemos el músculo bíceps femoral. Este que se ve acá, el músculo bíceps femoral, como su nombre lo indica, tiene dos cabezas o dos porciones. Tiene una cabeza larga, esta que se ve acá, que se origina en conjunto al músculo semitendinoso. Este que se ve acá, semitendinoso, y esta es la cabeza larga del bíceps femoral. En la tuberosidad isquiática, a este nivel, por encima del músculo semimembranoso que mencionamos, y este músculo va a descender, se va a encontrar con su homólogo acá. La cabeza corta que se origina específicamente a nivel del intersticio de la línea áspera junto con los músculos aproximadores. Ojo con esto. En la línea áspera junto con los músculos aproximadores es donde vamos a tener acá el músculo cabeza corta del bíceps femoral. Se va a unir con la cabeza larga acá y van a terminar formando un tendón que es el tendón del bíceps femoral. Esto que vemos acá es el tendón del bíceps y va a terminar específicamente a nivel del vértice de la cabeza del peroné a nivel del vértice de la cabeza del peroné es el lugar donde termina el tendón del músculo bíceps femoral y este músculo también recuerden que se encuentra enervado por el ciático y la acción de este músculo es flexor de la pierna sobre el muslo también ejerce un movimiento de rotación medial. Y a nivel de la cadera, este músculo va a ser un músculo extensor de la cadera. Así que hasta aquí jóvenes, con respecto a los músculos del muslo. Espero que hayan disfrutado de este contenido. Si les gustó, no olviden suscribirse a nuestro canal. Activar la campanita para que le lleguen las notificaciones. Y también los invito a que se suscriban a nuestro canal de Telegram que tenemos. Donde vamos a estar subiendo diversos contenidos, exámenes cortos de medicina que le puede servir de mucha ayuda. Así que ya saben, les dejaré el enlace en la descripción para que vayan y se suscriban. Nos vemos.